Tiempo condicional, verbos terminados en AR, video número 15. Comenzamos con el verbo encontrar, to find. Yo encontraría, tú encontrarías, él, ella, usted encontraría, nosotros, nosotras encontraríamos, vosotros, vosotras encontraríais. Ellos, ellas, ustedes encontrarían. Ellos encontrarían todas las pistas. Amoblar. To furnish. Yo amoblaría. Tú amoblarías. Él, ella, usted amoblaría. Nosotros, nosotras amoblaríamos. Vosotros, vosotras amoblaríais. Ellos, ellas, ustedes amoblarían. Tú amoblarías tu casa con muy buen gusto. Gobernar, to govern. Yo gobernaría, tú gobernarías, él, ella, usted gobernaría, nosotros, nosotras gobernaríamos, vosotros, vosotras gobernaríais. Ellos, ellas, ustedes gobernarían. Julio gobernaría el país muy bien. Recomendar. To recommend. Yo recomendaría, tú recomendarías, él, ella, usted recomendaría, nosotros, nosotras recomendaríamos. Vosotros, vosotras recomendaríais, ellos, ellas, ustedes recomendarían. El doctor te recomendaría dejar de fumar. Reventar, to burst. Yo reventaría, tú reventarías, él, ella, usted reventaría. Nosotros, nosotras, reventaríamos, vosotros, vosotras, reventaríais, ellos, ellas, ustedes, reventarían. El perro reventaría todos los globos de la fiesta. Recomenzar. To recommence. Yo recomenzaría, tú recomenzarías. Él, ella, usted, recomenzaría, nosotros, nosotras, recomenzaríamos, vosotros, vosotras, recomenzaríais, ellos, ellas, ustedes, recomenzarían. Él recomenzaría sus estudios muy pronto. Sentar. To sit. Yo sentaría... Tú sentarías, él, ella, usted sentaría, nosotros, nosotras sentaríamos, vosotros, vosotras sentaríais, ellos, ellas, ustedes sentarían. Tú sentarías a los niños en todas las sillas. Dar, to give, yo daría. Tú darías, él, ella, usted daría, nosotros, nosotras daríamos, vosotros, vosotras daríais, ellos, ellas, ustedes darían. Tú darías dinero a las personas necesitadas. Estar, to be. Yo estaría. Tú estarías, él, ella, usted estaría, nosotros, nosotras estaríamos, vosotros, vosotras estaríais, ellos, ellas, ustedes estarían. Pedro estaría muy preocupado por su salud. Jugar, to play. Yo jugaría, tú jugarías. Él, ella, usted jugaría, nosotros, nosotras jugaríamos, vosotros, vosotras jugaríais, ellos, ellas, ustedes jugarían. Nosotros jugaríamos en el parque todo el día. Acordarse. To remember. Yo me acordaría. Tú te acordarías. Él, ella, usted se acordaría. Nosotros, nosotras nos acordaríamos. Vosotros, vosotras os acordaríais. Ellos, ellas, ustedes se acordarían. Nosotros nos acordaríamos de su cumpleaños. Acostarse. To lie down. Yo me acostaría... Tú te acostarías, él, ella, usted se acostaría, nosotros, nosotras nos acostaríamos, vosotros, vosotras os acostaríais, ellos, ellas, ustedes se acostarían. Las niñas se acostarían muy temprano. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66gmail.com. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta clase relacionada con el tiempo condicional. Verbos terminados en AR, video número 15. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos.